Ya es de mañana, mejor iré a por minerales hoy, para ya armarme y matar mobs. Me haré un cofre para guardar todo y que no se me pierda. Hola hijas de Youtube, soy Rocoso986, suscríbanse a my channel, que subo canciones, subo juegos 2020, 2021 de Playstation 5, 8K, Full HD, un link mega más virus más caca más parche libre de virus yo no lo descargo porque ya lo tengo sin Adfly, más sin ningún tipo de comercio. Mira Benja, un mapa, lo seguiré para ver qué onda, una cruz, con un tesoro será... Señor Capitán, siga el mapa, que no nos perdemos por el mar, agarro. Primero oficial Benjamín, mar a la vista, vamos a encontrar el tesoro. Hora de cavar, a ver si tendrá tesoro, Uy. Ya salte piedra. Sí mineral de oro, Sí. Esta es una canción que escribí se llama Afandaway. Como somos muy buenos piratas, nos vamos en un bote para navegar por la isla de nunca jamás Estoy en un bote, la la la la, rodeado de oro, la la la la, van a bailar con ese bombón, con Benjamín, jiri. me haré un pico para ir a minar. Sí, y encontré diamantes, soy el bes, sí, Oigan, apuesto 10 pesos de mis ahorros a que Franco ya no va a conseguir diamantes, Jajaja. Yo apuesto 20 monedas de lotería. Franco, ¿me prestas dinero? No. Jajaja, ja, ja, tarado, no te presto jajajaja. Ja, ja, ja. No, muy bien, ya logré recuperarme y hacer bastantes cosas, crearé mi portal. Lal, estoy creando mi portal, la la la la voy a ir al Neder, la la la la, Benjamín se comporta como niño de 5 años, la la la ya. ¿Qué dijiste? Ahora sí vamos al Neder.